Dictado de acentos. Palabras llanas. Por profedl.es. Escucha y escribe las siguientes palabras llanas. Si quieres, puedes completar esta actividad en profedl.es. Escucha y escribe. 1. Papelera. Papelera Dos Examen Examen Tres Cráter Cráter Cuatro. Partido. Partido. Cinco. Cóctel. Cóctel. Seis. Canto. 7 frágil frágil 8 lápiz lápiz 9. Fútbol. Fútbol. 10. Baja. Baja. 11. Plato. Plato Doce Arbusto Arbusto Trece Tijeras Tijeras 14. Volumen. Volumen. 15. Alas. Alas. Es el momento de comprobar tus resultados. Si no tienes todas las palabras, vuelve a reproducir el vídeo. ¡Vamos allá! Papelera Examen Cráter Partido Cóctel Canto Frágil Lápiz Fútbol Baja Plato, arbusto, tijeras, volumen, alas. Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.